Buenos días, soy Esther Herrero, soy jefa de estudios de Infantil, Primaria y Educación Especial, IPTVA. Y en, estamos en un momento en el centro en el que hemos querido, desde hace tres años, apostamos por un, dar un paso más en, esa, en ese objetivo de inclusión real. Y lo que hemos hecho, y está viendo sus frutos, y lo positivo que es, es unificar estas dos líneas que tenemos en este mismo centro de eh, educación ordinaria y educación especial en una rompiendo literalmente barreras, uniendo grupos, unificando profesionales, materiales y niños para crear una escuela para todos en la que todos somos de todos. ¿Qué? Yo soy Carmen, soy tutora de cuarto de primaria y ella es Esther y es tutora de segundo de primaria. Vamos a hablar ahora de los apoyos. Los apoyos se pueden dar tanto dentro de Aula como fuera de él y se realizan de forma individual o en pequeños grupos. Eh, los apoyos pueden ser eh, destinados a tratar contenidos que hemos visto en Aula, ya sea reforzándolo o anticipándolo. O cuando hacemos apoyos individuales, pues basamos este apoyo en las necesidades individuales del alumno o la alumna, basándonos en su adaptación curricular y en el caso, por ejemplo, del alumnado sordo, pues trabajamos mucho el tema del proceso lectoescritor. En la etapa de primaria hacemos trabajo por zonas. Eh, en una semana tenemos cuatro sesiones donde hay cuatro zonas diferentes. Están divididas por asignaturas, tenemos generalmente lengua, matemáticas, proyecto y educación artística. Entonces, nosotras al principio de la semana les mostramos la propuesta de cada una de las zonas y ellos y ellas son quienes deciden qué zona van a trabajar ese día. Entonces, ¿que hoy tengo un día en el que me gusta mucho la propuesta de lengua? Pues voy a trabajar hoy la propuesta de lengua, pues porque es lo que hoy me motiva. De esta manera, pues cada uno y cada una trabaja de manera mucho más cómoda lo que le apetece en ese momento, sabiendo que a lo largo de la semana van a tener que trabajar cada una de, cada una de ellas. Hay dos zonas que son en lengua de signos y otras dos zonas que son en lengua oral. Y cada zona, está dentro de cada zona hay una adaptación de, para diferente tipo de alumnado, no todas tienen el mismo nivel. La asamblea se lleva a cabo a primera hora de la mañana y es una asamblea bilingüe donde se utiliza la lengua de signos, la lengua oral y el apoyo visual de los pictogramas. En ella lo que tratamos es lo que se va a hacer ese día, empezando por las asignaturas que tocan eh, hasta lo que vamos a comer o si hay alguna fecha especial o algo que queremos recalcar pues lo tratamos, lo trabajamos, lo hablamos y se queda reflejado en el calendario. Uno de los recursos fundamentales que utilizamos en la etapa de primaria eh, son las tecnologías. Eh, a partir de cuarto, quinto y sexto, concretamente se utilizan los dispositivos Chromebook, que en cuarto y quinto empiezan a hacer un uso responsable de ellos, empiezan a familiarizarse, a saber cómo funcionan, para luego en sexto ya tener cada uno y cada una su propio Chromebook, que va a casa y vuelve al cole. El uso de los Chromebooks favorece la autonomía del alumnado ya que ellos y ellas son los protagonistas de sus propias vivencias y tienen una web donde van subiendo día tras día pues, las crónicas de lo que van trabajando. De esta manera, las familias también son partícipes, pueden ver lo que vamos haciendo y pueden también subir fotos, tener recordatorios de las tareas que tienen, de las fechas de exámenes... Por otro lado, eh, favorece al principio de inclusión, que tanto nos importa aquí en el cole, ya que aparte de tener las teorías impresas, se las llevan asignadas, las tienen dentro del Chromebook de forma asignada, donde los alumnos y alumnas sordos reciben las teorías, pero también pueden ellos y ellas generar el contenido grabándose desde ese dispositivo. Mi signo es este, y soy Maite. Soy especialista de lengua de signos en la etapa de primaria. Yo os voy a hablar de los proyectos de investigación que los alumnos, todo el tema que les interesa, lo eligen y nosotros les motivamos para que ellos sean los protagonistas y lo, más, lo que queremos es que reflexionen, debatan, analicen, se arriesguen a decir hipótesis y ese, todo ese pensamiento y ese razonamiento les fomentamos porque es muy importante. Mi signo es este, me llamo Maite, soy especialista de lengua de signos en la etapa de primaria os voy a hablar del fomento de la lectura con alumnado sordo. Ahí tenemos tres objetivos. El primero es fomentarle el interés por la literatura. El segundo es tener, acercar los libros, que, que ese mundo, el mundo de la literatura, que muchas veces está alejado de los sordos, los sordos entren dentro de ese mundo que es más de oyentes. Y por último, y el más importante, es que este los alumnos disfruten con la lectura Mi signo es este y soy Maite trabajo como especialista de lengua de signos en la etapa de primaria os voy a hablar sobre los talleres de lengua de signos. Tenemos talleres con oyentes que el objetivo es enseñar lengua de signos, pero no solamente eso, sino cultura de las personas sordas, identidad de las personas sordas y también gramática. Todo eso le enseñamos y estrategias comunicativas también. Por otro lado, hay talleres con sordos que enseñamos lo mismo. Lo único diferente es que la cultura y la identidad de las personas sordas no lo enseñamos porque ya la tienen. En cuanto a los talleres con padres, hay varios tipos, varios grupos, tenemos un grupo que es en gran grupo donde los padres tanto tengan hijos oyentes como hijos sordos aprenden lengua de signos y le enseñamos pues el marco europeo a uno a dos de lengua de signos y en pequeño grupo o de forma individual dependiendo ahí lo que enseñamos son padres sordos, con, padres con hijos sordos que enseñamos no solo gramática sino estrategias comunicativas, recursos ...para que ellos, estos padres con hijos sordos... ...puedan comunicarse, si les dé seguridad... ...a la hora de comunicarse con sus hijos. También tenemos esos talleres con esos padres... ...sordos con hijos oyentes... ...porque hay veces que les cuesta comunicarse... ...con sus hijos oyentes y les enseñamos también recursos. En la asignatura de Educación Física... ...contamos con un gimnasio bastante amplio... ...y tenemos dos pistas polideportivas... Una de ellas cubierta. Además, este año, como cosa importante, contamos con la colaboración de la Compañía Nacional de Danza.